This chala bhog chhees dalo, ni ve naam hai, ni ve na naam hai, zuligalay lai. This chala bhog chhees ni ve naam hai, ni ve.